Hola amigos, bienvenidos a su canal de español Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo vender, to sell, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. ¡Empecemos! Introducción, vender, to sell. Este es un verbo regular terminado en er. El infinitivo, en inglés, to sell. En español vender, participio pasado, sold, vendido, gerundio, selling, vendiendo. Vamos a iniciar con los tiempos del modo indicativo. El primer tiempo es el simple present, I sell, yo vendo, tú vendes, él, ella, usted vende, nosotros, nosotras vendemos, vosotros, vosotras vendéis, ellos, ellas, ustedes venden. Simple past, I sold, yo vendí, tú vendiste, él, ella, usted vendió, nosotros, nosotras vendimos, ¿Vosotros, vosotras vendisteis? Ellos, ellas, ustedes vendieron. Imperfect. I used to sell. Yo vendía. Tú vendías. Él, ella, usted vendía. Nosotros, nosotras vendíamos. Vosotros, vosotras vendíais. Ellos, ellas, ustedes vendían. Conditional. I would sell. Yo vendería. Tú venderías. Él, ella, usted vendería. Nosotros, nosotras venderíamos. Vosotros, vosotras venderíais. Ellos, ellas, ustedes venderían. Simple future. I will sell. Yo venderé tú venderás, él, ella, usted venderá, nosotros, nosotras venderemos, vosotros, vosotras venderéis, ellos, ellas, ustedes venderán. Comenzamos con los tiempos progresivos o continuos. Presente progresivo.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 I was selling. Yo estuve vendiendo. Tú estuviste vendiendo. Él, ella, usted estuvo vendiendo. Nosotros, nosotras estuvimos vendiendo. Vosotros, vosotras estuvisteis vendiendo. Ellos, ellas, ustedes estuvieron vendiendo. Continuamos con el imperfect progressive, I was selling. Yo estaba vendiendo, tú estabas vendiendo, él, ella, usted estaba vendiendo, nosotros, nosotras, estábamos vendiendo, vosotros, vosotras, estabais vendiendo, ellos, ellas, ustedes, estaban vendiendo. Ahora viene el conditional progressive. I would be selling. Yo estaría vendiendo. Tú estarías vendiendo. Él, ella, usted estaría vendiendo. Nosotros, nosotras estaríamos vendiendo. Vosotros, vosotras estaríais vendiendo. Ellos, ellas, ustedes estarían vendiendo. Seguimos con el Future Progressive, I will be selling. Yo estaré vendiendo. Tú estarás vendiendo. Él, ella, usted estará vendiendo. Nosotros, nosotras estaremos vendiendo. Vosotros, vosotras estaréis vendiendo. Ellos, ellas, ustedes estarán vendiendo Ahora tenemos el futuro, futuro próximo que usamos con el verbo ir a Oración afirmativa Yo voy a vender Tú vas a vender Él, ella, usted va a vender nosotros, nosotras, vamos a vender, vosotros, vosotras, vais a vender, ellos, ellas, ustedes, van a vender. Ahora las oraciones negativas con este futuro próximo, en inglés sería I am not going to, yo no voy a vender, tú no vas a vender, él, ella, usted no va a vender, nosotros, nosotras no vamos a vender, vosotros, vosotras no vais a vender, ellos, ellas, ustedes no van a vender. Hablemos acerca del pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En las oraciones afirmativas vamos a decir I was going to, yo iba a vender. Tú ibas a vender. Él, ella, usted iba a vender. Nosotros, nosotras, íbamos a vender. Vosotros, vosotras, ibais a vender. Ellos, ellas, ustedes, iban a vender. Para las oraciones negativas, en inglés sería, I was not going to. Yo no iba a vender. Tú no ibas a vender, él, ella, usted, no iba a vender, nosotros, nosotras, no íbamos a vender, vosotros, vosotras, no ibais a vender, ellos, ellas, ustedes, no iban a vender. Ahora continuamos con los tiempos compuestos del modo indicativo. Empezamos con el Present perfect. I had sold. En español vamos a tener yo he vendido, tú has vendido, él ella usted ha vendido, nosotros nosotras hemos vendido, vosotros vosotras habéis vendido, ellos ellas ustedes han vendido. Seguimos con el past perfect. I had sold yo hube vendido, tú hubiste vendido, él, ella, usted hubo vendido, nosotros, nosotras hubimos vendido, vosotros, vosotras, hubisteis vendido, ellos, ellas, ustedes hubieron vendido. Recordemos que este Past Perfect en español no es muy común, solamente se usa en contextos muy formales y eh, es importante que lo reconozcamos, aunque a nivel oral poco se usa. Bien, seguimos con el pre-perfect, I had sold, vamos a decir yo había vendido, tú habías vendido, él, ella, usted había vendido, nosotros, nosotras habíamos vendido. Vosotros, vosotras habíais vendido. Ellos, ellas, ustedes habían vendido. Continuamos con el Past Conditional. I would have sold. En español vamos a decir yo habría vendido. Tú habrías vendido. Él, ella, usted habría vendido. Nosotros, nosotras habríamos vendido. Vosotros, vosotras, habríais vendido. Ellos, ellas, ustedes, habrían vendido. Ahora seguimos con el past, future. I will have sold. En español tenemos, yo habré vendido. Tú habrás vendido. Él, ella, usted, habrá vendido. Nosotros, nosotras, habremos vendido. Vosotros, vosotras, habréis vendido. Ellos, ellas, ustedes, habrán vendido. Ahora tenemos los imperativos, los comandos u órdenes. Para, vamos a empezar con los comandos afirmativos. Para tú decimos vende, vende. Para usted venda venda, para nosotros vamos a decir vendamos vendamos, para vosotros o vosotras vended, para ustedes vendan y vamos a ver los eh, imperativos negativos para tú no vendas ahí cambia en el afirmativo es vende, no vendas para usted no venda para nosotros o nosotras no vendamos, para vosotros o, ve, o vosotras no vendáis. También hay un cambio en el imperativo afirmativo, vended a no vendáis. Y para ustedes sería no vendan. Esto ha sido todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios o sugerencias para futuros videos. Muy bien amigos, este es el final de la conjugación del verbo vender, to sell. Y lo hemos trabajado en 18 diferentes tiempos verbales. Agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta pronto amigos.